La verdad, porque me Saludos cordiales Prisliners de todo el mundo en estos momentos susana y luis de Prisline desde un pueblo guadarrama en directo un como pueblo siempre pueblo de montaña perdido de la comunidad de madrid suscribiros al canal y que vea esto porque en estos momentos la aplicación youtube está avisando a los suscriptores y van a poder participar pero el que lo está viendo ahora está seguramente viéndolo luego así que es buen momento para que lo pare y se suscriba o que se suscriba directamente con campanita vamos a seguir hablando tenemos información nuevo nueva porque hay que repoblar españa verdad susana hay que ¿no? repoblar españa porque hay muchas zonas de españa que están despobladas en muchas comunidades autónomas pueblos que se cierran colegios que se cierran qué tristeza en las fuentes españa, donde yo he mirado en las fuentes donde yo he mirado todo esto dicen que es totalmente triste que un pueblo de no sé cuántos mil habitantes se cierre hay que repoblar esos pueblos porque esta españa de repoblar no nacen niños Susana me ha dicho que no lo diga pero lo voy a decir las baja natalidad las españolas no tienen niños Prilines. os necesitamos de todo el mundo en españa y en europa necesitamos subir la natalidad necesitamos repoblar pueblos tenemos construir te entre todos los pueblos fantasmas despoblados escucha tengo datos ¿Que nuevos que, Luis, ¿qué hay que hacer para eso bueno te dejo hablar que me regañan no Podéis no preguntar habla, en el chat habla, no, te de, ya cuando sí. veo que hables Voy mucho yo cojo vale. y me meto y hablo yo tú métete. y entonces tú ya no puedes hacer me parece nada bien, me se parece queda bien. corta y no puede hacer nada bueno, escucha, chico, pero no una sola nada. cosa antes de que se me olvide quiero agradeceros a todos vosotros porque este canal es vuestro canal, a todos los que estáis ayudando a responder los comentarios, a los que ayudáis también a responder en el chat, a Andreína y a todos los que habéis participado, a Jorge, por ejemplo, bueno y a todos los que os hemos entrevistado ya, ¿vale? porque vuestro testimonio es súper valioso que lo sepáis Efectivamente. eso es muy importante hoy queríamos hablar la cómo quinta parte de los pueblos vamos a repoblar España tenemos datos nuevos ah por cierto la Datos la nuevos de pueblos fantasmas que están sin reconstruir hay que re entre todos reconstruirlos qué hay que hacer para reconstruir los pueblos fantasmas ahora, ahora hay datos vamos a dar los datos qué hay que hacer pregunta bueno, importante en el eh, chat, eh, que te estoy, estoy haciendo y no contesta qué hay que hacer qué hay que hacer para repoblar tener pues, hijos Sí, Pero no situación. importa que si son mayores, no importa. ¿eh? Que muchas preguntan, oye, y si yo tengo 50 y no sé cuántos años, puedes venir. Sí. Puede venir todo el mundo. Y 60 y 70. Lo importante es tener un espíritu eh, con ganas con de ganas. luchar y ganas de vivir. Que eso nunca se pierda, Prisliner. Las ganas de vivir nunca, sea aquí o en tu país. Y no, y porque cuidaros, si lo pierdes, estamos perdidos. Y hay que cuidarse de los robasueños. Hay que tener sueños en esta vida. Sí. Y le agradezco. Pues agradezco Sin a todos. sueños estamos muertos. Porque qué bonito es levantarte por la mañana y decir: Tengo esta ilusión. Tengo la fe de que se va a cumplir. Si no es ahora, dentro de 20 años. Pero yo os digo vivir una cosa. con ilusión. Otra cosa: Que no se pierda nunca la ilusión. No, y la voy a interrumpir, no la voy a interrumpir. Os voy a hacer caso que es que es verdad. Eso hay que mejorarlo yo por mí. Escúchame. Bueno, ya no lo digas tanto. Que, que, que lo tengo en la casa. Porque tampoco hay que decirlo tanto. Hay que poner acción. Van, vais a repoblar España, sí o sí. Unos de una forma, otros de otra. Pero ya lo veréis. Porque os necesitamos, España y Europa. del que le apetezca venir, pues aseguro que hay caminos. Pero como con ganas de luchar y con ganas de tener ilusiones, con ganas de qué, de construir. Exacto. No con ganas de no sé dónde voy y no, me siento que me perdido. Den, que soy no un alma perdida. Soy no. un zombie, no no soy un zombie como la soy un zombie y si me garantizáis aquí que no sé qué sí no así no no así no el que venga que tenga ganas de reconstruir un pueblo formar les voy a dar ilusiones para sus hijos no diles lo de tu vida de de crecer en escoger un y un papel una email y uno de vosotros nos lo ha pasado y es muy importante y lo hemos investigado en Instagram nos lo ha pasado tuvilla lago tu tuvilla con dos L T U B I -L, L A L A G O tu Lago arroba Gmailcom tienes la foto ahí de, lo de, tu, villa, de sí, tu villa de tu villa ¿se lo dices tú? Sí. Pues os sí. dan terrenos a bajo precio tu villa de lago de... les todo que sí. tú ves mejor Susana sí tu Villa del lago es un pueblo y ...dan diferentes opciones muy buenas para repoblar... ...es un pueblo que está totalmente destruido... ...colegios cerrados, todo cerrado... ...pero es un pueblo donde bastante grande que lo quieren repoblar... ...¿qué hay que hacer? ...formar un gran equipo de gente que quiera regularizar sus papeles... ...y de gente que tenga ganas de trabajar... Lo que estamos hablando, gente con sueños, ¿no? Esta información nos la habéis pasado vosotros mismos por Instagram esta tarde. Es súper reciente. El ayuntamiento tuvo una reunión el día 6, hoy estamos a día 11. des lo que decimos. Estamos concienciados del problema de vivienda que hay en el pueblo. El ayuntamiento dice, desde el ayuntamiento queremos ayudar a todos los que están interesados. Tenemos pensadas varias líneas de actuación para adaptarnos. A lo que cada persona demande, o sea, va a haber líneas telefónicas abiertas para recibir vuestras llamadas. Quiere decir eso, ¿no? Sí. O por el camino que sea, que la concejala de aquí de Guadarrama nos ha dicho que le han llamado de Colombia, muchos. Normal. Y no sabía y nosotros nos hacíamos los longuis. La Luego se lo hemos dicho, es que salió en bueno, el. La video. concejala ha traído dos mil ovejas que mañana se van a pasear por el pueblo de aquí de Guadarrama y piden pastores. Lo que nos ha dicho no sé qué número de pastores, si mil o 10 no lo sé, se lo voy a preguntar a Leonor, ¿Sí? porque dan puestos de trabajo como pastores. Y nos ha dado su teléfono para cualquier cosa, pero no nos lo podemos decir porque tiene miedo que la invadáis de llamadas. No os lo vamos a decir. Pero bueno. Es que soy dile. muchos países no, los claro. que reclamáis pero ayuda. Estamos aquí para ella. Ayudaros. es una persona, Exacto, claro. Pero va a ayudar. Bueno, diles lo de tu va. villa. Tu villa del lago. Parcelas. Tu villa del lago. Buscarlo en Google, eh. Tu villa del lago. ¿Quedan? Diles toda Todas las opciones Buenas. paella uy, paella. No, paella no. <ríe> perdonar Prisliner. Parcelas a un precio. Simbólico. Léselo, léselo. Para aquellas personas que se vengan a vivir al pueblo, dan parcelas y terrenos por si queréis construir. Deben de empadronarse en tu villa del lago y construir una vivienda, una vivienda al máximo. Terrenos a buen precio para construir. Gente que tenga un dinero ahorrado y que quiera construir, claro, hay que tener dinero, ¿eh? Hay que construir una casa. No, hay más abajo, hay para el que no tenga dinero. Ayudar a adquirir viviendas antiguas para reformar también. Eh, necesario asesorarles con un profesional para que les dé opciones a conseguir una construcción vieja de una vivienda vivienda social a precios mínimos con préstamos durante muchos años ah bueno viviendas sociales claro, también viviendas es interesante viviendas sociales también aunque mira resumen unos que te dan la, el terreno para vosotros los construir y os dan dos años para que lo construyáis otro que te dan eso terreno a buen precio vale otro que te dan eh, ayuda para adquirir viviendas antiguas que hay que reformar a muy buen precio, sí. muy baratas. Y otra vivienda social, ¿no? A precios mínimos con préstamos durante muchos años. Dan parcelas, dan terrenos, viviendas viejas para construirlas y dan viviendas sociales. Cuatro opciones. Me lo dejas distintas? un segundito sí. solo, ¿vale? No se lo he quitado, ¿eh? Que no me regañes luego. Tu Villa del Lago de hace cuatro días. Dan cuatro opciones distintas. Gracias al Instagramer. Prisline que nos lo ha pasado, insisto, inteligencia colectiva entre todos sumamos mucho. Para contactar con tu villa, repito el email, el que no lo eso que le dé luego al replay del vídeo. Tu villa lago con b alta y dos l tu villa lago arroba gmail.com, vale, muy importante. Luego otro otro email de alguien que también nos está mucho diciendo en los comentarios que quiere contactar con vosotros para regular de aquí de España. Eh, os doy su email, María Guilar. Su nombre, arroba Gmail.com María Guilar. Su nombre, María, no perdona, Mara Guilar. Su nombre, luego de todas maneras, en los comentarios del vídeo os pongo, os pongo, se los pongo los emails. Sí, pero bueno, si lo vocalizas un poco así claro, sí. pues lo pueden apuntar pero mira, díselo tú, por fin, que yo no sé si ha quedado claro. Sí, se ha quedado muy claro. Vocalizas muy bien, vocalizas muy bien. Perdón, perdón. Otras cosas a lo mejor no tienes, Luis, pero vocalizar vocalizar La... <risa> Hay que decir y resaltar re... las virtudes. Y los, defectos, no detrás, conmigo, los defectos detrás de la cámara. Voy a ver, voy a a ver, los ver los lo que, que me lo ponéis en el chat, que si no me ataque y la interrumpo. Los defectos tuyos detrás sí, de la sí, cámara, pero sí, hay que sí, resaltar las cosas buenas porque si es que luego se enfada conmigo Lele, me unas lele No, eso me, yo no te echo bronca no nunca. No, bueno, sí, lee sí, las, sí, sí. las páginas si puedes. Si entiendes mi letra. Un poco complicado. Yo repueblo.es, páginas para encontrar. Pero yo repueblo, sabéis que no. Tenéis que tener regularizada la situación. Sí. Entonces, en todas A ¿Ah, no, bueno, a ver, las páginas no tienen el monopolio, no tienen monopolio. Por ejemplo, el que tenga la tarjeta roja puede valer. El que el que no tenga ningún papel, por ejemplo. Ni pasaporte. Bueno, pasaporte tienen que tener que si no no pueden entrar. Mínimo eh, me, pasaporte. Escúchame, me encantó lo que hizo Jorge el otro día en el vídeo pasado, que él tiene un negocio, había tenido un negocio de cría de de codornices, quiero sí. recordar. No me, me acuerdo. Sí, pero yo en el propio vídeo yo lo descubrí su idea y es genial. Yo os la transmito. Gracias, Jorge. Y gracias, insisto, a todos los que colaboráis. Y a todos vosotros. Mira, Jorge va a venir de turista. No, perdona, va a venir a hacer un curso. Sí. Va a sí. estar legalmente durante por lo menos un año. España, sí, porque al inscribirte en un curso en España estar, puedes, puedes estar, estar porque estás estudiando mientras dura el curso ¿Qué y es, puedes trabajar. Que es visado, de estu eh, el visado estudiante, turista, turista. No, ya entra directamente como estudiante pero o un entra como curso, turista un también. ¿El curso de PrisLine te sirve para establecerte aquí? Eh, no, los cursos de PrisLine no son para eso, pero bueno, Pero claro. si cuando te hacen un contrato después de las prácticas, te ayuda ese contrato sí, a regularizar ah, los papeles. Si lo vemos así, sí, ah, pero claro. escucha que lo que les voy a decir que es muy bueno que Jorge os dio una buena idea. Que yo mismo lo descubrí hablando con él. Si te coges y te vienes, por ejemplo, como estudiante, y aparte de estudiar y trabajar tus 20 horas, te dedicas a hacer networking, te dedicas a visitar un pueblo que te pueda interesar o un par de pueblos, ¿qué es lo que va a hacer Jorge? Es una buena manera para regularizar los papeles luego. Sí. No sé si me ¿Escribirte seguís. en un curso? Veros el vídeo con Jorge. Pero de es que Perú. Más gente el de que pone Colombia. negocio que Luis dice en los vídeos que los cursos de PRIXLINE no valen y yo digo sí sí valen porque cuando tú acabas las prácticas que tiene teoría y tiene práctica si esa empresa te ofrece un contrato de trabajo tú puedes regularizar los papeles otra empresa ese punto hay que resaltarle porque ya pero que sí ya no lo hago para venderles los no cursos, pero que pero... es que la gente me llama y me dice ya vale visto así sí. me preguntan no me puedo inscribir en vuestros cursos porque dicen que a ti te oyen decir que no claro porque yo no lo hago en los vídeos para que os inscribáis en los cursos pero de PRIXLINE lo, lo hacemos mi... altruistamente claro. o sea, esto esto no es para vender, esto es para ayudar. Hay que decir los puntos positivos ya, que tienen los cursos, eso lo que sí, te digo? sí. Bueno, estas páginas las voy a Venga, decir. Díselas. yo díselas. tenéis que tener la situación regularizada, los papeles. Muy importante, eh, escucha, aquí hay una muy importante antes de que se me vaya. Repoblación.es, el 8, 9 y 10 de noviembre en Soria hacen un encuentro de networking. Todo el que esté ya en España, el 8, 9 y 10 de noviembre, con papeles o sin papeles, de verdad. Bueno, va a ir hasta la reina Leticia. ¿eh? ¿Ah, sí? sí? ¿A esto? A eso va a ir. ¿Cómo se llama? Eh, repoblación.es, miradlo en la página. ¿Y qué hace la reina? va, no a, apoyar, va, va a apoyar el sí, proyecto? A apoyar el proyecto, luego se irá a eso, pero bueno, va a... repoblación.es, 8, 9 y 10 de noviembre en Soria. Miradlo en la página, repoblación.es. Luego está la página repoblación.org, son distintas. no ¿eh? Las iba a decir... ¿no? Venga, dilas tú, perdón. Es que me está quitando el papel. De, sí, sí, dice, perdón. Dilas tú, ya las dice Venga, dílas Venga, dilas, dilas. Voy a ver el chat, voy a ver... A repoblación.org, es una página para encontrar. Pueblos despoblados donde te ofrecen casa y trabajo, ¿no? Claro, todas son. Con un precio muy baratito de alquiler. Aquí que pone repoblación punto es. Sí, esta es la de Soria, 8910 de noviembre hacen un networking en Soria, en un pueblo de Soria. Soria, que Soria está hay de una parte muy despoblada. La de Revitando, Revitando, Revitando no es punto es, buscarla en Google, porque tienen grupos en, en Todo Facebook. Todo esto a buscarlo en Google que es importante. Eh, Volve. ¿Qué pone aquí? volveralpueblo.org volveralpueblo.org es otra página donde te dan vivienda y trabajo eh, por 50, 100 o 150 euros al mes para ti o si vienes solo o con familia y por último proyectoarraigo.es todas estas páginas, muchas claro, ellas no arreglan papeles pero vamos, aunque exponga lo Pero que. Pero bueno, es importante. Claro, no, no, si, es que muchos tienen. A ver, todos los que tenéis, eh, por ejemplo, tarjeta roja, podéis aplicar. Claro. Todo el que tenga el permiso de residencia y trabajo puede aplicar. Todo claro, el que vaya claro. a hacer como Jorge, que se si viene como estudiante, puede ir a aplicar. Pero tenéis que tener algún documento un poquito legalizado, mínimo. Una tarjeta sí, roja, claro. una tarjeta de residencia. Por ejemplo, por ejemplo. o claro, Turista, visado por... de estudiante, cualquier cosa vale. Claro, o sea, a ver, mmm, las páginas no se arreglan los Ten, papeles. Tienen que tener un mínimo para poder apuntarse en estas páginas. La página es como Google, la página busca. Otra cosa es que para inscribirte te diga, "No, tiene usted que tener el permiso de no sé qué." los permisos los resumo yo. Cualquiera que esté legalmente en España puede aplicar a través de la página. Y si no podría aplicar directamente, pues por lo que os digo, yendo por ejemplo al networking, perfectísimamente. Sigue, no me Ponte muevas el foco, de la cara. Este no me, me está dando el foco a mí perdóname. la cara, los dos focos y tengo una luz pero tú te quitas de los de así sale más guapa Susana sí me quito 10 bueno, años de Venga. encima qué bien así no me toca hacer silucia. a ver vamos a leer vamos. bueno en lo que o se veo que os estéis ayudando en el chat supongo yo luego vale voy a está, hemos dicho 1 2 3 4 5 6 ah bueno falta aquí otra E punto no aquí eh, Emiliano Revilla mira hay que se vea muy apurado yo os voy a decir mira los políticos ahora en España están con sus elecciones y sus cosas más o menos como los vuestros. Bueno, y también saludos a los españoles que nos veáis, ¿eh? que yo sé que también hay muchos, y esto también pueden repoblar pueblos españoles. O sea, gente de España, ¿eh? que no se Que olvida. quieran trabajar, que tengan ilusión, que tengan ganas de luchar, se cogen una casita barata con la familia y, ¿Y se al mudan. Pueblo. ¿Qué pasa? Claro. Que no hay suficientes gente españoles para repoblar. gente que Mira. esté cobrando 400 euros, que tenga dos años. bueno, al que quiera repoblar, que puede aquí, repoblar. que es. se vean justos económicamente, chicos, buscar salidas que las hay. Resumiendo, que los políticos hay sí. Posible. Aquí tengo una carta de José Luis de Argentina que nos pide que se. Haya... Mira, los políticos pasan de todo esto. Hacen mucho la foto, o lo que sea y pasan. Aquí los que tenemos que repoblar somos nosotros, españoles o de fuera de España. Los alcaldes ayudan. Aquí está la prueba del pueblo este, de sí. de, de Tubilla del Lago, como ejemplo. Como así hay miles los de. Los alcaldes pueblos. y los ayuntamientos intentan repoblar, hacer proyectos para repoblar. ¿Qué pasa? Que muchos alcaldes no tienen, ni siquiera cobran sueldo. De estos pueblos humildes te nombran alcalde y ni te pagan, ¿eh? Entonces, aquí José Luis de pero Argentina. La que tienen es ah, importante porque No, no, hacen, si con todo mi respeto. Lo hacen por ayudar a pues la gente. Pues igual que nosotros os hacemos este vídeo es para eso, eso le digo a Susana que no venda que no, bueno, ¿qué pasa? Que aquí nos no van a regalar nada. Aquí que os van a apoyar en todo caso, pero no garantizamos, no no hay garantía. Yo tengo aquí una carta de José Luis que de siempre le quiero responder de Argentina, que es una carta interesante, está en los comentarios. Pero bueno, a lo que voy. Hay un político que sí os puede ayudar. Y os voy a dar la clave. Se llama Emiliano Revilla. Es el presidente de la comunidad autónoma de Cantabria. Toda Cantabria está despoblada. Y este hombre, os aseguro que os va a ayudar igual que os está ayudando Susana y os estoy ayudando yo. Es político, pero sí. no es el típico político que está siempre para que le voten. Quiere ayudar de verdad a la gente. ¿De dónde es ese hombre? Pues el presidente de la comunidad autónoma. Autónoma de Cantabria, ah. norte de España. Consejo, escribir a Emiliano. Para o sea que está abierto a ayudar a toda la gente inmigrante. Estoy convencido, a todo el mundo que quiera repoblar. Bueno, español. emigrantes lo de que fuera, sean personas. Con el ganas que quiera repoblar con ganas. Eh, claro. Veros el vídeo de Andreina que hicimos ayer que dio una información valiosísima y dio muchas, muchas gracias Andreina. Dio mucha información de páginas y todo, ¿vale? Y también veros cómo dice ella que os tenéis que dirigir. Los sea, alcaldes, o en este caso a Emiliano Revilla. Buscar en Google Emiliano Revilla, escribirle mails. Ahí no os digo que, os ya, que le llaméis. Pero viene el email puesto en Google. Lo pueden encontrar. Residente de la Comunidad de Cantabria. Escribirle una carta de presentación con vuestros nombres, la situación que tenéis personal y económica. decirle que para queréis que él... repoblar. Claro, para que queréis que... aportar. Efectivamente. Para os que aseguro ayude. que ese hombre es sensible y a más de uno de vosotros os va. Y a ayudar. humano, muy importante humano porque claro sí sí sí. tiene sensible. que ser humano seguro prilines emiliano revilla presidente de la comunidad de cantabria ahí lo dejo dicho una persona así pues tiene la capacidad de ayudar se humaniza ese político que preside toda una comunidad de españa quiere repoblar cantabria con españoles o de fuera de españa o con todos aquí estamos invitados todos no os va a regalar nada nadie os va a regalar nada siempre lo digo que acabamos como en Venezuela. Pero qué pasa. Pero, pero la que, oportunidad tienen está. Tienen que regularizar sus papeles para que luego les puedan ayudar. Pero es un camino para regularizar. La verdad que no sin papeles aquí no pues, se puede entrar. Sí, sí. No te has visto el vídeo que sí, hice a con ver, Jorge. Antes no te de piden ayer? todos los papeles, pero en algunos sitios te piden más ¿Qué entendemos cosas? por un papel? Jorge tiene Tarjeta muy buen plan. roja. No, Jorge tiene muy buen plan. Jorge se matricula de un curso, se viene a España. Se hace su curso por las mañanas, trabaja por las tardes, gana un dinero y aparte tiene un año entero para visitar pueblos, para montar el un negocio, por ejemplo, de cría de codornices. Eso no está tí, en el vídeo no del tiene, otro día. No tiene papeles. Jorge, bueno ¿qué entendemos por un papel? No, él se saca, pues se hombre, matricula en Tiene curso. la nacionalidad española. No, no, no, Jorge es de Perú. Por ejemplo, es un ah. ejemplo y gracias Jorge por tu aportación que es muy valiosa para todos los peruanes, por eso la estoy haciendo hincapié. Jorge es una persona como puede ser cualquiera, de Perú, no tiene el permiso de residencia pero y yo trabajo. Yo que no quiero engañar, que quiero que sepan que en unos sitios necesitan la tarjeta Susana, roja. déjame en otro... que lo aclare. Claro, todo fácil Sin no ningún... es. No, fácil no es, pero les estoy dando caminos. El que tiene la tarjeta roja lo tiene chupado. Yo en este vídeo no me centro en la tarjeta roja. El que pide la tarjeta roja espera seis meses y puede repoblar lo que quiera porque con la tarjeta roja a los seis meses puedes trabajar y residir montarte tu negocio o trabajar para quien quieras quiera a repoblar. En repoblar de la tarjeta roja hoy los dejo yo hoy estoy para los más difíciles el que no tiene ningún papel que se vea el vídeo con jorge de perú es un vídeo ejemplar lo, la información que nos aportó que a mí mismo me sorprendió te puedes venir hasta de voluntario si quieres te vienes de voluntario españa te estás un año haciendo un voluntariado no te has gastado ni en la matrícula de curso o te metes en un curso lo que prefiráis cada uno en ese año no solo haces el voluntariado o el curso, ¿qué haces? Haces tu networking. Te buscas los pueblos que quieras. Y cuando ya encuentras un pueblo, te vuelves y te haces tu plan de negocio y ya estás ahí. O te has encontrado a alguien que te quiera hace, contratar. ¿Cómo se hace el networking? En el vídeo de joder, networking es hablar. Es lo que estamos haciendo ahora con los preliminares. Networking. Ah, vale, vale. Networking Pero, es conocer vale. gente como haces tú con Leonor. Oye, sí, mira, aquí hablando con Leonor, nos ha dicho no se queden unas ovejas. ¿Cuántas ovejas? Dos, a las mañana ovejas. trae dos mil ovejas aquí a Guadarrama, que es un pueblo de Madrid, de montaña. Una concejala del ayuntamiento de aquí dos mil ovejas. Va a pedir pastores, va a necesitar pastores para cuidar a esas ovejas porque son muchas. Que decían que le habían llamado, dicen que van pero a dar, se reía. Me eh. no, sí, sí, te, perdón. Que van a traer pastores y bueno ya no sé lo que digo y la de las pastores, ovejas de leonor que piden pastores que traen, van a tener no 2000 si ovejas y si necesitan gente de pastores no sé si piden dos mil pastores no creo no, 2000, porque sería no. un pastor Uno por oveja, por oveja no. no tanto no pero a lo mejor cien pastores no, a ver. no sé veinte treinta piden pastores para la sierra de guadarrama leonor la concejal del ayuntamiento, ¿sabes lo que va a pasar mañana? No, no, que bueno, van a llamar a ayuntamiento gracia. Preguntando por la Escucha, por voy a responder un poco el chat. Gabriel o Titati o Gabriel, la tarjeta roja te ve los vídeos, los que me preguntáis cosas que están ya dichas en los vídeos, os remito a los vídeos. Mírate todos los vídeos que os hemos hecho de la tarjeta roja y ahí está toda la información. La tarjeta roja es muy fácil. Para todo el que viene de Venezuela y Colombia, a los seis meses podéis repoblar lo que queráis. Yo ahora me estoy centrando en la gente que no tiene papeles. Y quiere repoblar. Sí, que quieres decirles que pueden yo, hacer yo os digo una cosa: lo vamos, no tener Susana, lo vamos a conseguir, ¿eh? Unos, repoblar España. A unos les va a costar más, a otros menos. Los sueños lo, va, lo vamos a sacar. Cuesta para sacrificio, cuesta claro. esfuerzo, pero todo el que tenga ganas de luchar, al final lo va a conseguir, ¿o no? Porque todo lo que se consigue es a base de lucha. Jorge Duque, Luis, hago llegar a Madrid, no sé lo que me dices, amigo. Soy italiano, gabrielo Tati. Perdóname, Susana, te he interrumpido. Bueno, Dale tu información, ver, información. por favor. No hay 3.000 pueblos en total. Lo he cogido de una fuente bastante fresca que ha salido nueva ahora en Internet. Y me anda esta información. Hay 3.000 pueblos en España totalmente despoblados. En total, uno por uno. Yo creo que hay más. ¿Cuántos bueno, has dicho, Pedro? 3.000. 3.000 o más. Pero dicen 3.000 en la fuente que yo he cogido. Pues 3.000 pueblos ya son un montón. Pero ¿eh? hay muchísimos más. Porque mirando en varias comunidades autónomas hay muchísimos más. Si en cada comunidad hay 50 o 70, pues fíjate. A ver, tenemos. Os voy a decir un listado de pueblos, de diferentes comunidades autónomas de España. Apuntaros el nombre del pueblo, buscar en Google, poner el nombre del pueblo, os saldrá el teléfono del ayuntamiento, llamáis al ayuntamiento, intentáis hablar con el alcalde pero, o concejal. Pero cuando habléis, como dijo Andreina en el vídeo, aportando. No diciendo, oye, ¿qué me vais a regalar si voy a vuestro pueblo? que me vais importante. a dar? Porque la asustáis, sino tenéis que mira me remito es al vídeo de Andreina está aquí debajo y ahí hay otro también llamar en plan como en quiero plan. A cambiar mi vida quiero trabajar qué me ofrecéis de trabajo quiero pagar un alquiler quiero quiero aportar ay, quiero, quiero sumar. aportar al pueblo quiero sumar y quiero formar quiero vivir, un pueblo claro. y formar un equipo y entre todos construir ese pueblo para que no se cierre tenéis que hablar como que queréis construir muy importante cuando llaméis que no qué me van a dar no tengo nada así en ese plan no, porque entonces les bajáis las moral a todos los alcaldes de España, y a todos los concejales. Hay que llamar con ganas y poder de lucha y transmitir esa Mira, lucha que lleváis dentro. Yo os digo una cosa, ellos hemos estado con el Honor y, y sé cómo va, igual que os digo que Emiliano Revilla os pueda ayudar y es quien nos puede ayudar bien. Pero os digo una cosa, ellos quieren repoblar. Un poco les da un poco de miedo pues lo, la, lo que os da miedo también a vosotros, el tema de los papeles, el no sé qué, el no sé cuántos. Los políticos pero están yo otras entiendo, cosas. porque los papeles no se consiguen en un día. Claro. Es un proceso largo. Pues por eso está el no, pero tampoco tan largo. Es un proceso en el que se sufre y se pasa mal. Claro. Sí, pero por ejemplo, el es plan. Es un de, desierto. Susana, yo insisto en el, el vídeo de Jorge de Perú que pone negocio. Veros ese vídeo el que de verdad quiera repoblar. Es una vía muy buena. Para el que no tiene papeles, perdóname, Dale. Susana. 3.000 pueblos, pero vamos, insisto, hay muchísimos más pueblos despoblados. Las Ruedas del Enciso, en La Rioja. Las Ruedas del Enciso es un pueblo bastante grande que está totalmente cerrado. Colegios totalmente fantasma. En La Rioja, chicos, Belchite... Viejo en zaragoza zaragoza es una zona de costa ahora un poco con de frío playa. en zaragoza ¿Deja perdón de... perdón Mira, solo era eso pero frío, decir mi frío, lista. Ya frío ya me quiere cortar. no, no, perdón, no perdón perdón perdón es que me, me callo me callo me callo Belchite viejo zaragoza zaragoza es una zona de montaña os de montaña de españa con muchísimas playas preciosas tienes la pilarica en la ciudad yo conozco la zaragoza es muy bonita belchite viejo está despoblado y cerrado buscan gente para poblarlo Granadilla goces Valdegrulla en soria bueno soria tiene una parte totalmente despoblada y desierta pero este pueblo está totalmente cerrado y buscan gente valdegrulla en soria Soria es donde está la feria del networking Mirad vale guadalajara en guadalajara cerca de madrid a una hora san vicente de manilla la rioja en la rioja corlera de Corlera de Che, Tarragona. Tarragona es una zona que está entre Barcelona, ¿no? Sí. Barcelona, Tarragona, yo creo que está una hora, sí, está cerca, cerca de Barcelona. Sí. Es en Cataluña. Soria. En Soria, mucho, en Soria hay muchos pueblos. Sí, sí. En Soria ya tenéis como Hombre, porque Coincide lo que la información de Susana con la mía. Repoblación.es, está la clave ahora en Soria. Ah, Repoblación.es en Repoblación.es para Soria. Sí, chicos. para Soria. Al de Cando, al de Alcaldo, Soria, otro pueblo. Vale, entonces qué pasa? Que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ah. pueblos totalmente cerrados, ya Ay. sin vecinos, ya sin gente, y los ayuntamientos están totalmente desesperados porque quieren natalidad, quieren niños, abrir colegios. Está todo fantasma. He dicho ocho pueblos totalmente despoblados. Oh, yo, sí. Y te dejan. Así que y quieren te dejado, me chicos moveros, moveros porque están despoblados y quieren formar equipo entre todos y construir es una labor de todos un poquito mira aquí nos decía por ejemplo josé luis de argentina decía dice decía repoblar supongo que debe ser con el apoyo de sus gobernantes o alcaldes o jefes municipales josé luis muchas veces es simplemente con el apoyo del alcalde pero el alcalde muchas veces no tiene muchos recursos gente necesitan pero no tienen muchos recursos para daros para regalaros vale bueno, Luis, les recuerdo que dicho, los. Vale, quieres Ah, perdona. Quieres ver el chat. No está por aquí. Mira, vamos a responderos las preguntas. He visto ya el listado. Vale. ¿te he dicho el listado? Sí, sí, perfecto. Sí, tú tendrás no, por ahí algún sí, listado, día. mira, aquí lo tienes. Perdona, hay todo. Tú puedes responder lo que tú quieras. Vale, con tu ayuda porque. Sí, vale, porque... lo que tú lees la pregunta que quieras y la vamos respondiendo entre los dos. Oh, vale. No. ya la dejo hablar, pero. Eh, Madre no sé, ella. mía. Mientras, mientras, mientras lees lee la que quieras, os cogemos alguna al azar ahora, ¿vale? Y luego las vemos, yo por lo menos detalladamente todas. Acordaros los emails Mara Aguilar, su nombre, aguilar su nombre, arroba gmail.com. Trabaja para una institución que quieren repoblar. Mara Guilar, su nombre. Y otro email, Tuvillalago, Tuvillalago, con dos Ls, gmail.com ¿Vale? Es el pueblo que nos hemos dicho antes. Y por último, Emiliano Revilla, presidente de la Comunidad de Cantabria. Escribirle emails. Hacer presión que ese hombre quiere repoblar Cantabria. ¿Vale? vamos a ver si, vale, si lo logramos empezamos Ven, con las, las que preguntas, preguntas. Sí, la que tú noelia rivero clarísimo luis quienes seguimos tus vídeos entendemos seguir con los pueblos óscar buznego con un curso online de una academia española puedo hacer mi visa de estudiante el curso tiene que ser presencial eso sí que ahí te lo digo tiene que ser presencial no vale online pero voy a hacer un inciso y no es por vender nada es que la gente me llama y me lo dice cuando un curso es online un mes o dos meses desde casa y tres meses presencial cuando tú acabas las cosas si acabas las prácticas si esa empresa te hace un contrato de trabajo en españa sí, sí ese contrato sí, te, te ayuda a regresar sí, tus papeles entonces sí. nuestro curso también vale bueno pero ya le estás buscando tres pies al gato no es lo que dice la legislación o esa la legislación española dice que el curso tiene que ser presencial total si sí valdría si la empresa lo que has dicho es correcto lo que pero entonces hecho, nuestros cursos valen o no valen no valen según la legislación española no si luego la empresa donde has hecho las prácticas te quiere contratar, sí te valdría en ese bueno, sentido. Pues entonces explicarlo vale, bien, vale. porque me llama mucha gente y vale. me dice: Si no valen, no me inscribo. Venga, pero no nos centremos solo en los cursos. Estamos es aquí una para aportar. No hagamos. Jolie Venegas, José Ruiz, José Luis, sigues aprendiendo que bueno. Vale. ¿La tarjeta roja es una tarjeta como de asilo para venezolanos? Porque Venezuela está muy mal, pero debes demostrar que tú personalmente estás mal. Sí, lo que pasa es que no todas las situaciones valen. Pero sí, algo así es. Mírate los vídeos de la tarjeta ¿Qué roja. ¿Qué tiene no que llegar a hacer llorando videos, a claro. a pedir la No, aunque llegue llorando, no. Eso que lo mire en los vídeos de la tarjeta Gabriel, roja. Gabriel, busca un vídeo que se llama tarjeta roja. Exactamente, no vamos a estar repitiendo siempre lo buenas, mismo. Buenas, ¿cómo sacar la tarjeta roja? Al vídeo de la tarjeta roja. Vamos a aportar J, cosas nuevas. Buenas noches, video. si un oficial me pide documentos en la calle, ¿qué hago? ¿Me deportan automáticamente? No, aquí no deportan a nadie. Pues le dices que llevas un año y medio el tiempo que lleves y ya está. Y no te va a deportar. Tampoco te has visto los otros vídeos, amigo. Jorge Duque, Luis, acabo de llegar a Madrid. por pues Jorge, cualquier eh, duda que tenga. Enhorabuena y nuestra enhorabuena, bienvenida. Escribe en los comentarios. Luego Madrid lo es una gran ciudad llena de oportunidades. El que vea este vídeo y quiera preguntar cosas, que las ponga en los comentarios. El que no estará en el chat y que se suscriba para que en los próximos partidos... Gabriel Otati, soy italiano. Bienvenido. Bueno, más. Eso no es tan difícil. Bueno, eso es que se están ayudando. Nina, entre ellos Me gusta. Si, que os si para ti Seguir todo así. es mentira qué haces mirando los vídeos. Exactamente. Eh, aquí no queremos robasueños. Los robasueños que se vayan. vale Aquí queremos gente que quiere aportar, que quiere sumar, que quiere vivir la vida. No sueños y agua fiestas. Sigue, Susana. Todo esto requiere una enfano. lucha, pero Hombre. para la gente con, con, con espíritu de lucha. Aquí no vale la gente que quiera todo hecho. A tu casa no van a hacerte los papeles. Esto es una lucha de un tiempo. Exacto. Nosotros os damos la información. Vosotros hacéis eh, la información la dais también vosotros, ¿eh? el, claro. el pueblo este de este pueblo vamos a aprovecharlo los que estáis viendo el vídeo, porque si lo veis el vídeo dentro de dos años, pues no sé cómo estará la cosa. Pero el que esté viendo ahora que si sí, busque ahora mismo Villa lago arroba gmail.com, que busque el pueblo de Villa del lago. Vamos, y gracias a vosotros ha sido. Sigue sí, Susana, perdón. Rodrigo Carriño Bustos, yo no tengo papeles y postulo a trabajo. y me llamaron de varios, pero no tengo papeles y no me contratan. Claro, es que es difícil sin papeles. Sin papeles es difícil, pero no es imposible porque yo no conozco mucha gente sin papeles que está trabajando sin papeles, esperando a, a, que, otro llegue, día esperando un video a que lleguen que algún día papeles. sus papeles. Y mientras video. trabaja, lleno de ilusiones, que es como hay que tomárselo. Buscan reformas, busca milanuncios.com, están contratando a gente, sí. no digo que lo hagas, en mi opinión, pero están contratando a gente para hacer reformas de casas, para pintarla, cambiarle los suelos. Claro, claro, y te pagan por horas. Busca tema de hostelería en la costa. Para cuidar ancianos, mucho, para cuidar niños por horas, para pri, cuidar perros. Mucho prilina nos lo ha dicho. He llegado Luis y estoy trabajando en un chiringuito a los dos días. Depende hostelería. mucho de la actitud. Pero yo creo que la actitud determina es todo. Total, tal, tal, si llegan, no, yo que no, pues no. Seguimos. No te metas conmigo. Hola, vivo en Gerona y no he podido encontrar trabajo. Yo solicité asilo político y me dieron la solicitud, pero me dicen que espere hasta el 2020. Pues mira, eh, no te metas conmigo dos. Eh, no sé qué solicitud te han dado, pero en el momento que pides, que te dan la primera cita a los seis meses puedes trabajar, aunque la, aunque la segunda cita no venga hasta dentro de un año. Que lo sepáis todos, es automático, la ley lo dice así. Luego te cambia a ca tanjearte la tarjeta, pero si no te la o han sea canjeado que pueden trabajar de a los seis meses pueden trabajar de la primera cita. Sí o sí, ¿eh? Y si no, ir a ACNUR, os doy el teléfono de ACNUR, o Alto Comisionado de Naciones Unidas, al Refugiado, 913-690-670. 913-690-670, pero no quiero hacer un vídeo de la tarjeta roja, quiero hacer un vídeo de repoblar pueblos. Los de la tarjeta roja os lo digo una cosa, lo tenéis chupado, chupado, porque llegar a un país y que a los seis meses te den ya una tarjeta que puedes trabajar y que encima ya nos dijo ayer andreina pero hay que esperar seis meses, meses pero no claro, tres años y En esos seis meses hay que vivir y buscarse claro, las no. castañas para poder comer sigue bebiendo sí perdón, perdón sigo sigue, bebiendo. Sigue bebiendo perdón, perdón. <risa> amigos Prilina, el viajo de colombia el 25 de noviembre voy como turista ¿Qué puedo hacer para trabajar verte en verte todos los vídeos y luego ponernos las preguntas concretas porque ahí se ve que no te has visto los vídeos. Ver los vídeos que, que, y Rodrigo, no haces preguntas con, que te en los comentarios, que te las regalamos. Enrique Navarro, mucho dinero porque no contratan si no tienes papeles. A ver, pagar te pagan por horas, pero no va a ser un sueldo, lógicamente va a ser menos. No o no, no tiene por qué, porque no por, horas, por, qué, ¿eh? por horas a 10 por euros horas la hora. O 15 euros la hora. Que o lo que pagan en Madrid. Al fin no al cabo dónde, es un sueldo. Claro. Guacho, hola, soy Said Criollo, para Ecuatoriano. Vámonos abajo, vámonos a los de abajo ahora porque si no venga hola, hola luis estoy tratando de emigrar desde colombia a españa y tus vídeos me han ayudado mucho cuando esté allá me invitas a tu programa por y te supuesto mi testimonio. por supuesto y si no estáis aquí también por skype me ponéis vuestro skype ahora en el chat o en los comentarios y ya os doy una cita como hemos hecho con muchos de vosotros y os lo agradezco mucho y deis el testimonio ¿Vale? estos bien. comentarios nos ayudan a nosotros a seguir, a que sí, Susana, claro, claro, que te está diciendo que gracias a tus claro. vídeos que está saliendo de su país, porque ha seguido tus vídeos, ah, no, a... no, son mis vídeos, son nuestros vídeos, los vale, tuyos también. Sí. Porque tú eres Pero que te y los quiero decir de ellos que ellos siguiendo nuestros vídeos ha llenado claro, de conocimiento, eso es lo que buscamos, y entre su fuerza y el conocimiento, juntos un equipo. Yo sigo recomendando al que no tenga papeles, quiera repoblar España, que se vea el vídeo de Jorge de Perú, que pone negocio en España. Pequeño negocio en españa ¿Eso dónde viene en Y Google. eso lo ha hecho Jorge. Porque yo eso simplemente viene, viene Sí, Google. está aquí en los vídeos de pilar por ejemplo, y veros también nosotros vale Y eso lo ha hecho, lo habéis hecho vosotros. Este canal es hecho por vosotros. Venga, más preguntas. Vale, gallego, cuántan, contame, soy italiano con ciudadanía, pasaporte de Pues si trabajo? eres italiano y tienes ciudadanía italiana, la tienes chupada. Puedes trabajar como un español más, como Susana, o como yo. Así. Ah, eso no, quiero preguntas más difíciles. Vale. Tengo papeles aquí en Canarias, no hay nada de trabajo. Pues vente para la península. Pero amigo. Se ve, es Jaime Pérez. Se ve Jaime que es Pérez, español. Vente para la península. Esto, estos vente a Madrid o a Barcelona. Los que en y Barcelona, son, de España, Barcelona, eh. son las diez ciudades más grandes de España y no falta trabajo. ¿Qué es un prisliner? Un prisliner es aquel que se mueve de su zona de confort. Jaime Pérez, si estás en Canarias, tienes papeles y no tienes trabajo, pues cógete en un avión y vente aquí a la península que hay mucho trabajo. Claro. No sé cómo está la cosa en Canarias un no lo es aquel sé. que sabe moverse. cómo está en Canarias no tengo ni idea bueno, la zona sé, no. es preciosa pero cómo está el trabajo no lo sé más preguntas más preguntas quiero participar zona. y dar testimonio de cómo puede conseguir la tarjeta de estudiante pues ¿Quiere, quiere? Pues nada, y pues si no, no qué? mírate el vídeo en el que lo explicamos hola a todos buenas noches saludos desde Tandil Argentina saludos. buenas noches gracias por sus vídeos me ha ayudado mucho Marcelo Criollo, ¿puedo solicitar la visa para mi familia? Somos cinco y sí, quiero repoblar. Sí, sí, Marcelo. E insisto mucho en el vídeo de Jorge de Perú, que pone montar un pequeño negocio en España. Míratelo y luego las dudas concretas pónmelas que en si los puedes comentarios. ¿Puedes solicitar la visa de que sí, trabajo? Sí, sí, lo pone. En el vídeo está la respuesta y las dudas que te queden pómela en los comentarios, que yo te las respondo. Soy carnicero, Claudio Carranza, albañil, pintor, mesero. Estoy tratando de... Obtener mi NIE desde Argentina, me responde. Buena pronto. pregunta la del NIE. Mira, veros los comentarios. Yo os dije, vosotros os creéis que no se podía pedir el NIE. Yo os dije, pedir el NIE. ¿Qué está pasando? Os dije también, unos consulados os lo van a dar fácil y otros les va a costar, porque cada consulado hace un poquito lo que. El NIE, se es, como, el es como el DNI. Bueno, ¿no? mirad los comentarios. Vosotros mismos, muchos decís, a mí me han dado el NIE en 15 días. otro a mí no me lo dan. A mí sí. Para pedir el NIE, lo podéis pedir siempre que tengáis un motivo para pedirlo. Por ejemplo, abrir una cuenta corriente en un banco de España, por ejemplo, ah, para que te den el NIE. Claro. Pero para poder abrir esa cuenta que necesitas qué? que te den el NIE. En cualquiera que me preguntes por el NIE os pongo la ley en el comentario y lo llevo haciendo ya un mes por lo menos. Uh -huh. Entonces, si no te dan el NIE, dímelo en el comentario. Vale. te digo yo Hola, un poco A la todo la el solución. mundo se le tienen que dar. Sí, sí. sí Hola, siempre Luis. que tengáis el motivo para pedirlo, ¿eh? Hola Luis, te estamos mirando con mi hijo de 16 años que termina el secundario el próximo año y de inmediato se quiere ir que la que se me iba la perrilla, perdonarme Sí, dime. La dime. perrilla que está aquí. Sí, ya la he cogido. Dime. Que están viendo los vídeos con su hijo de 16 años. Muchas termina... gracias. Saludos a, a los hijos. Saludos. Y siempre espíritu, ilusiones. No queremos robasueños atrapasueños atrapasueños no, no. gente positiva sumando repoblando claro, vamos a repoblar claro. españa le gusta a algunos políticos o no emiliano revilla nos apoya presidente de la comunidad autónoma de cantabria muy escribirle mails. sensibilizarle importante. cantabria es una zona muy amplia humanizarle y será el ejemplo dime la pregunta por fin estamos viendo con mi hijo de 16 años que termina el secundario el próximo año de inmediato se quiere ir que la aconseja se quiere venir con 16 años pues tendrá que venir con alguna autorización o con algún que venir papá con alguna o alguna mamá, o algún tutor. Claro, porque es menor de edad, hasta claro. los 18 años no es mayor. entonces ¿Y si eso no esperar dos añines más, que pasa el tiempo volando. Que se haga un poquito más mayor. Dos añines y con los 18 perfectamente. Claro. Eh, ¿Cuánto costará los terrenos? ¿Lo venden por metros cuadrados? Sí. O sea, yo hablar con ese ayuntamiento porque, vamos, parece que están hasta desesperados. Se llama... Tubilla del lago, ¿no? Tubilla. Están desesperados porque he leído en la fuente de contacto que han cerrado colegios, que está totalmente cerrado el Pero pueblo sí. y que el único que queda allí es el alcalde que el pobre hombre su sueño le quiere llegar hasta el final es que el tema mira pero poder, si ya no es tu lucha, villa eh, que es el pueblo es, está si ya no es por los colegios que España está despoblada hacedme caso no, que las españolas tú, tú me has lago, dicho que no lo diga pero yo lo digo las villa. españolas no tienen hijos se está quedando esto despoblado y es una vergüenza que esto esté despoblado y que vosotros queráis venir y os pongan todas estas trabas vale ese fue mi motivo para hacer estos vídeos españolas hay que tener hijos y las españolas exacto hay que no tener os esperéis hijos. a los 30 no yo hijos no yo hijos no. bueno que los tengan cuando quieran los bueno, 30 si los, los 40 tener. no pasa nada y si no no los tengáis pero españa la vamos a repoblar hay que igual. respetar hay pero que respetar. cada uno que haga lo que quiera pero la que quiera tenerlo por favor tenerlo porque es muy importante la natalidad en un país claro buena naranjo johnny mendoza naranjola buenas tardes me aceptaron para una estancia en veterinaria Qué tan costosa es la vida en Valencia y qué tan reputación tiene la universidad. Muy buena universidad la de Valencia. Sí. Y tanto hay, por cierto, que lo preguntáis mucho en los comentarios. Hay universidades públicas y privadas. Hay de los dos tipos. Las públicas mucho más económicas, vale. Y pero tienen gran calidad. Yo yo personalmente estudié eh, tres años en pública y tres años en privada. Igual de buena. Que sí, lo no, lo digo que lo pre no, no por mí, lo digo porque lo preguntan en los comentarios. Ah. Que si son buenas y la educación para los niños... Las igual. universidades en España son buenas. A todas, a que sí. Las la la públicas también. Y las de los colegios también, a que sí. sí. Venga, dímonos más, por fin. Y ya eh, lo acabamos cuando nos digáis, acabamos el sí, video. Sí, ¿eh? me empadroné, gus, pan y agua, hola. Me empadroné ya nueve meses en España y viajo a mi país por una urgencia. ¿Qué sucede en el aeropuerto? ¿Me multan? No nada, nada, nada. Tú te empadronas, no empadronarse no es pedir aquí. Empadronarse es que le dices al ayuntamiento dónde vives y ya está. Pero eso no te ata para nada. Puedes sí. salir y volver y cuando, cuando cuando quieras. Por el empadronamiento no te pasa nada, Gus. Si el empadronamiento es una ventaja para país, Pues te vas tranquilamente. Cuando vuelvas te vuelves a empadronar si vives sí. en el mismo sitio y si no pues te empadronas en otro ayuntamiento donde vayas a vivir. El empadronamiento Luis, no es mmm. Henry el bullido. Quiero vender por las redes artesanía. Pues ¿Qué consejo le das? El vídeo que hicimos con Sara cómo trabajar desde casa y otro que tenemos con Susana ¿Te acuerdas? ¿Cómo trabajar desde casa? Operadora. Y mirarte. No, pero él quiere vender por las redes. Ah. Etsy.com. Etsy con Y etsy.com Perdón, Perdonar eh, que se me ha liado el cable con la perra, pero tú sigues Tenemos a aquí a sí, Kisi, es como si fuera su hija, la quiere muchísimo. No, pero... Nos acompaña en todos los vídeos. Y a quien difícil. le gusten los perros, es un amor de animal, cariñosa, buena, muy lista, es muy lista luis vallejo bendiciones luis y susanita tengo muchos proyectos para negocio pero la verdad no he podido comunicarme con ninguno es inolvidable que le responda ¿Quién es luis luis vallejo Luis, el vídeo de con jorge de antes de ayer con jorge de perú mírate el vídeo y luego todas las dudas que tengas pónmelas, que yo te las respondo oscar mosquera luis buenas tardes quiero saber si yo puedo pedir asilo en cantabria y repoblar podéis pedir asilo en cualquier parte de españa en cualquier parte cualquier comunidad que esté en cualquier comunidad y para repoblar incluso que esté que esté poblada también, sí en todo cualquier lugar de España se puede pedir el asilo, ¿vale? el, el gobierno lo permite, no es que es así, no hay que venir a Madrid a pedir asilo, podéis pedirlo en Cantabria o donde queráis hola buenos Os... días Julián Jiménez eh, les quería consultar sobre ETIAS porque quiero ir como estudiante y saber más. Pues mira, si hay... olvídate de ETIAS hasta dentro de un año. Lo han retrasado, iba a entrar en el 2020, pero ETIAS no empieza hasta el 2021. Tenéis un año más. Pero y quiero quitar un miedo de ETIAS. ETIAS es una tontería. ETIAS no es una visa. ETIAS es un sistema que van a poner que hasta el 2021 no empieza por seguridad. No es un visa. Es para que no vengan aquí a Europa terroristas ni delincuentes. ¿Qué es ETIAS? Te metes en una página web que te pone Europa. Pagas, creo que son 7 euros, metes tus datos y les autorizas a que miren tus datos con los ficheros policiales del mundo, Interpol, etcétera Entonces ven que no eres un delincuente y te dan un resguardo que dura. Eh, ¿Te que es una, un programa. Sí, es con el nombre que le han puesto. Eh, te dan un resguardo que durante tres años o hasta que venza tu pasaporte puedes viajar a España. Pero no es un visa. Pero hasta el 2021 no entra en vigor. Si no eres un delincuente y no estás fichado y no eres un terrorista. Todos podéis estar tranquilos con ETIAS. No porque no empiece hasta el 2021, sino simplemente es un control de seguridad, no es más. Es mejor que te digan en tu país, no, no puede usted viajar porque tiene aquí por Interpol no sé qué, que no, que vengas a Barajas, a Madrid, y te lo digan en Barajas. Es eso. Es una cosa burocrática. Drey Darry Ar, qué complicado el nombre. Bueno, pregunto que es que me dicen que si voy por Francia y cuando llegue allá cojo un bus para España. ¿Y por qué quieres hacer eso? Y la frontera no hay. Dime no si puedo hacer eso. O sea, de a Francia, ver, podéis hacer... venir a España sí, sí, con un autobús. He entendido. Podéis hacer? A hacer? Ver, poder hacer lo que queráis. Hay gente que viene en coche. Que espera, espera, me hay gente. Yo espera. tengo una amiga que va de España a Francia en coche todos los años. Vale. Porque sus padres viven en Francia. Ala, dice que tarda dos días. Susana, ¿no? me estoy descentrando la pregunta. Yo no entiendo por qué quieres hacer ese trayecto, pero a ver, que yo no os digo, ni Susana, que hagáis una cosa u otra. No está mal. Nos damos vuestra pero claro, opinión. Pero hay avión, quieres decir. No, no, sí, a ver, si sí, es cierto lo que dice, no hay frontera. Tú puedes viajar de Madrid a París o por toda Europa o a Roma y no hay ninguna frontera. Tú puedes ir en coche o en autobús, nadie te va a parar. Salvo que hubiera un control especial. Pero vamos, no sé por qué quieres ir a Francia. ¿por no, porque vive en Francia historia? y quiere venir a España. Ah, pues, en autobús. 20, sí, sí, perfectamente. No, pero en avión son menos horas claro, en creo que son tener dos, más contrales. no más controles, sí no pero no yo creo que lo hará por tema que no tiene papeles o algo de eso no soy Su Susana Aclarado soy Andreina Andreina o sea, mira te quería saludar Andreina gracias por tu colaboración Andreina y también gracias por la tuya me ha dado recuerdos para ti antes en Instagram y se me había olvidado dárselos Qué maja es. Sí, está Andreina es una de vosotros, de nosotros que está colaborando mucho desde la Colombia. que colaboró con Estética, ¿no? Sí, la que hizo el vídeo ayer. Y a otros vídeos que ha sí. hecho y en Instagram. Eh, me gusta mucho que entre todos colaboremos. ¿vale? Inteligencia es, colectiva. Claro. Un grupo. Es, es no solo él, todos, todos. Unión, Unión. Claro. El pueblo de tu del Lago has, habéis sido vosotros. La información que nos dio ayer Andreina ha sido Andreina. Entre todos sumamos mucho. Ahora yo os doy otra pista. Escribir a Emiliano Revilla, presidente de la Comunidad de Cantabria. Hacerme caso, presidente. Mira, Robinson Castillo, estando en España sin papeles, ¿se puede hacer la solicitud para repoblar un pueblo? Pues mira, si lo haces por tu cuenta sí. Si lo haces a través de las páginas no, porque las páginas la mayoría te van a decir que si no tienen los papeles arreglados que ellos no, que no te van a que no te tramitan, que no te ayudan. Pero eso no quiere decir que tú te vayas al pueblo y te hagas el networking, como va a hacer Jorge de Perú. Te presentas en el pueblo, en el ayuntamiento, hablas Bien con alcalde, hablas con los concejales. Lo pero que preguntas se llama networking. Networking, pero lo haces como nos dice Andreina en sus vídeos y como nos dice Susana. No, a ver qué me van a regalar si me instalo aquí. No. Yo quiero trabajar, yo quiero repoblar, quiero aportar. ¿Qué posibilidades tengo? Y a Emiliano Revilla decirle lo mismo, no le digáis que me vais a regalar. Mm. ¿Alguna preguntilla más? Venga. Venga. Venga. Fabián Miranda, entre Preguntas Madrid interesantes, y Barcelona, ¿eh? ¿cuál, interesantes? Es, ¿cuál es más conveniente para trabajar en cuanto a alquileres ambas son caras? Porque poseo pasaporte italiano y quiero emigrar. Pues, pues las dos italiano, son muy buenas ciudades. Un italiano en España lo tiene fácil. Lo tenéis facilísimo. Quiero preguntas más difíciles. El italiano con su nacionalidad aquí tiene claro, Tú, un italiano, puedes trabajar como es Susana, el, claro. Es europeo sí, sí, es europeo. Y, y, claro, Exacto. Claro. Quiero no. preguntas más difíciles. vale espérate que ya busco vale, alguna... Venga, alguna difícil. Quiero ponernos preguntas más difíciles, prelines. Un europeo lo tiene chupado para trabajar en España. Eso no es... Es un preliner también, ¿eh? Bienvenido, por fin. Y los españoles también bienvenidos. Tenéis que repoblar los pueblos. Pero es que con los españoles no damos abasto para repoblar. Si pasas la frontera del aeropuerto en Francia y te dejan entrar, ¿ya estás en un país de la Unión Europea? Claro, así es. Claro, España... Sí, sí, es sí, Europa, estás en la zona Francia sí, es Europa, sí, sí, sí. claro. Es que estás en Europa. Claro. Hola Luis y Susana, si cumplo los 90 días de turista y me quedo allí en España, ¿puedo pedir empadronamiento o residencia Sí, sí el, no, la... por tres años? a ver el empadronamiento lo puedes pedir y lo debes de pedir y gracias a que pides el empadronamiento cuando te han pasado los 90 días o antes gracias a eso dentro de tres años vas a poder demostrar que llevas tres años en españa gracias a que hiciste ese empadronamiento hace tres años y, a, y guárdate papeles o cosas que, que demuestren que llevas tres años en españa que antiguamente había gente que llegabas hacía el empadronamiento se volvía a su país y luego a los tres años volvía y decía mira llevo tres años en españa y ya lo cambiaron entonces ahora tienes también que llevar cositas que demuestren que llevas claro, tres años en españa claro. pero sí puedes empadronarte y dentro de tres años gracias a ese empadronamiento dice llevo tres años en españa deme ya el permiso de residencia y trabajo Más. vale importante hacer las cosas bien si sí, tampoco es tan difícil intentar todo esto, ¿eh? regularizar los papeles aunque les lleve unos años porque claro. de ahí vas a sacar más frutos que si no haces nada por eso digo porque que hay ahora... gente que viene con ganas de no hacer nada se tiran 10 nah. años y no lo hacen y siguen sin si hacer que, nada si queréis que las cosas funcionen y vayan mejor hacer las cosas desde ya desde ya como y por eso hacerlas, insisto, y de ahí podéis ya hacer muchos sueños Lo de tarjeta roja lo tenéis muy fácil porque en seis meses tenéis todo cuando al resto de las personas son tres años ¿vale? por eso yo siempre ayudo al más débil y Susana también, pero bueno hay mucha información. al fuerte también le ayudo, fuerte también ayudamos. pero me vuelco más con los débiles. Porque ah, no. necesitan más este ayuda. canal era para ayudar a los españoles a encontrar trabajo. Pero me di cuenta que también pues... le seguimos ayudando. ¿eh? Sí. Pero es que a vosotros... Te... Ayudamos en general a, a todo, todo el mundo. mundo. Venga, más preguntas. si no eh, Hola, soy Laura. Yo quiero el trabajo de pastor y quiero repoblar. Joder. Soy enfermera y estilista. Acab Laura, acabamos de hablar con Leonor, concejala de Guadarrama, que trae mañana 2.000 es que ovejas. Nos ha y te lo juro, ha pasado por aquí nos ha saludado. Y total, que nos ha dicho que necesita pastores. Mira, luego hasta en privado te podría dar el teléfono, pero solo a ti, porque me, me, le... efectivamente si tienes que solo trabajar de pastora. A si quieres de pastora. un bonito como este, de montaña, unas montañas mira, que te quitan, mira. espera Luis, que te es un encanto todo, porque es precioso un pueblo de cuántos habitantes, ocho mil. Sí, menos. poquitos. Pues que te va a dar el, el número por privado no, mira, más para aquí. que la llames, no, porque no, ahora no, está. Que de le prometido que no, de, no. bueno llamar al ayuntamiento. No si es una persona. Ya, pero llámala dentro de un mes, que es que ahora está de baja, al ayuntamiento de Guadarrama. El que quiera ser pastor en Guadarrama, ¿vale? Pero ahora mismo no llaméis, que está de baja. o 15, pero 30 chica, días. Bueno, Sí, no, pero, pero si quiere, ¿qué le cuesta buscar teléfono ayuntamiento a Guadarrama y llamar? Pero Eso es que demuestra le, que le tiene El dinero no va a estar hasta dentro de pues ya 180 días, bueno, que son cuatro pues, meses. 180 días. Tienen que trabajar un poquito, Susana. A ver, no hay que regalar Estoy todo. sin papeles, JB. ¿Puedo estudiar en la universidad sin papeles en oh. España? Mmm. <risa> lo que tienes que hacer es matricularte y entonces te dan el permiso de, de, de estudios claro que te permite trabajar y estudiar lo que pasa es que eso lo tienes que pedir cuando estás con los papeles hay que pedirlo cuando estás como turista no cuando ya te han vencido la visa de turista te quedaría la opción de salirte y volver a entrar Alguien había dicho Robinson castillo a este le conozco Venga. buenas noches Robinson. buenas noches alguien que puede solicitar por internet pero no dijeron cómo era la página que se puede solicitar los papeles por internet por estas páginas sí es ¿Se que no sé la pregunta que si se pueden solicitar los en, la sí, en las por páginas Internet. en las páginas web de los consulados oye yo creo que llevamos mucho de vídeo no mucho. seguimos o lo cortamos ya Pero, Elena, es lo que queráis vosotros venga ponerlo ahora mismo al final de los comentarios seguimos o acabamos ya el vídeo que luego se hace interminable es que esto es interminable lo que esto me digas. es para acabar mañana a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana pues lo dejamos ya no Priliners, lo dejamos ya que es muy tarde. ¿No? A ver, Llegamos voy a dar 40, 45 minutos de no sabes Pero que es en que YouTube, YouTube solamente dejan 29, que es el mínimo. Nada, no, bueno, pero escucha. Priliners, ¿eh? muchas gracias. Insisto, seguiros ayudando entre vosotros. Sigue, porfa. Aquí en, aquí en los comentarios, a ayudaros. Bueno, ¿Seguimos? si decís mucho que seguimos, seguimos. Pero que sea que vosotros, es vuestro canal. Que siga, por favor. Están diciendo que sigamos... No, Ah, no, dicen que chao. Han dicho chao. ¿Habéis dicho chao? Pues sí les... algunas preguntas? Es que prefiero que me las leas tú que tu móvil, que luego me decís que le quito el móvil. ¿Alguna más? Y ya, Luis se dedica a contestaros... Venga. Los días que pueda. A todos ratos. los días le dedico una hora claro, a contestar comentarios. Sí, sí. Otra hora debería, a consultoría. Deberías dedicarle ocho horas al día. No porque puedo. esto Cada vez está, ma, está más grande. Bueno, por eso y una estás tú, por, por eso reina, por eso estáis todos vosotros. De, es que tenéis que ayudar. Estoy vosotros, en Costa Rica ¿eh? y soy solicitante de refugio. Aquí quiero irme a España y me dijeron que puedo pedir el traslado de mmm, trámite Pérame. para allá y mantengo los mismos beneficios. Pues puede ser, habría que ver Está En el Costa, Rica que que Costa Rica y quiere solicitar el refugio aquí. El refugio Podría en ser, España. Hablarlo con el consulado de España no, allí, sí. en Costa Rica. Y a ver si, si hay suerte y hay buen cónsul. Voy a ver yo si sí tengo algo importante. Soy de Ecuador. Deciros. ¿Cómo puedo viajar a España para ir a trabajar a un pueblo despoblado? Pues verte. Este es el quinto vídeo de pueblos. Verte los, los cuatro anteriores. Y luego dudas concretas me las dices. Pues no te voy a resumir aquí cuatro horas de vídeo en una pregunta, amigo vale pero luego las sigan sigan detrás. sigan no os vayáis no os vayáis sigan sigan sigan cómo nos adoran y cómo les adoramos hombre es que Susana esto es se una hace mucho esto es una familia es que es una familia sigan sigan, yo me sigan, sigan, sigan no me siento con vosotros todos no los días en Instagram porque yo Luis lo digo. que te quieren. ya no y a ti también que me preguntan mucho por ti y te mando unas tartas por Instagram yo me siento Hola. todos los días porque me siento con unos amigos y era igual me he sentado con Susana y con vosotros porque somos todos unos amigos aquí hablando ya está no es que Venga, algo más Susana, ¿puedo aspirar de pastor mis hijos veterinario y el otro agrónomo? Sí, claro, Sara Ortiz, ¿puedes aspirar? Por supuesto, porque han traído dos mil ovejas que lo hemos dicho como cinco veces que van a pasear por todas las calles del pueblo Mañana, Leonor, ¿no? Leonor, la concejala del pueblo Sí, deberías hacer un vídeo con todas las ¿Con ovejas calles del pueblo No me lo digas mucho que... Leonor, la de los ovnis, Leonor, es que hace cada cosa Leonor en el pueblo Venga. Ay, madre mía Sí, bueno, ¿puedes alguna... aspirar? Porque están buscando pastores, ala Llamar al ayuntamiento, pero, pero Leonor está de baja está cuatro de veces. Baja. No, cuatro, ya lleva unos cuantos, más dentro de un mes más o menos. Buenas tardes, me aceptaron para una estancia en veterinaria hoy. ¿Qué tan costosa es la vida en Valencia y qué tanta reputación tiene la universidad? ¿Puedo trabajar? Esas universidades que mencionas yo mí son buenas, sí. Ceu. Sí, o sea, es, es muy buena universidad. Bueno, yo por mí ya he contestado muchísimas vale. preguntas vale pues brilíneas os vamos a dejar que muchas gracias por Nos haber estado estar aquí hasta las 5 de la mañana no, sí porque... estaremos estaremos más veces sí, escucha es una noche vale. mira ahora lo enseñamos si queréis estamos en un pueblo así ya lo veis no. A guadarrama se da un paseo que os enseña bueno. un poco las estrellas de guadarrama <ríe> y la luna brilines. para que veáis qué aire tan puro se respira de la montaña no sí, se está bien en tu pueblo oh, se re. está muy bien susana Pero yo me por... he venido hasta aquí para Pero hacer el vídeo se está eh? bien porque es aire puro Pero de la no. montaña en bueno el escorial es igual Escucha, Prilines, que espero veros en el próximo vídeo. Que si os ha gustado, por favor, darle like. El que lo vea. Siempre, siempre. Las preguntas, ponerlas en los comentarios, ¿vale? El que no esté suscrito, que se suscriba con campanita, que siempre, siempre. El que le emitimos la quiere Y quiere recibir información, pues para que el canal. Pues sin ellos no somos nadie. Y yo les agradezco públicamente siempre. a todos vosotros. A Susana, a andreína que colabora un montón y a todos los que colaboráis y a todos los que os he entrevistado ya y a, y a los todos los invitados que traéis al canal, a todos los nuevos invitados. Gracias a ellos no el verdad. canal se crea. Es se vuestro construye. canal de verdad. Os damos una conexión nada más. Prilines, muchas gracias amigos porque somos amigos. Buenas noches a todos y chao. Besos chao. a todos. Desde Guadarrama Madrid. Buenas noches desde Guadarrama Madrid para todo el, el mundo. mundo en directo. Chao chao PrILINES. Chao chao. chao, chao. Os queremos. Chao chao chao. Preguntas a Luis. Al, no, a los comentarios. Al consulado español. Bueno. Chao, chao, chao. Prelena, chao. Chao.